Aprende a ser un caballero donde te respeten como tal. En donde no tomen ni siquiera en cuenta tu presencia, tan solo vete. Ábrele la puerta a una mujer que te ama. Ayúdale a cargar las bolsas del mercado a la mujer que comparte su vida contigo. Cédele el asiento a una dama que realmente se lo merezca. No porque es débil, sino porque es inigualable y ella merece respeto. Ponle la silla a una mujer que te respete. Págale la cuenta a esa mujer que te impulsa a trabajar, a cada día ser mejor persona. Acompáñale hasta la puerta de casa, pero a esa mujer que te admira, a esa mujer que se siente orgullosa de tenerte en su vida. Y de esa forma, vas a evitar ser un tremendo machista con la equivocada y te vas a convertir en un perfecto caballero para aquella dama que sí sabe valorarte asegúrate de que esa mujer que te acepte en su vida sepa que ella es todo en tu mundo asegúrate de demostrarle a ella lo mucho que la ama